Hola, ¿qué tal queridos amigos? Cordial saludo en este domingo día maravilloso que nos regala nuestro Señor para dar gracias, para encomendarnos y para que no nos falte la Santa Misa. Lo invito, mi querido hermano, para que en esta acción de gracia, en este movimiento de gratitud a Dios, no se quede sin Eucaristía. Hay que ir a la celebración de la Eucaristía, escuchar la palabra y sobre todo alimentarnos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno piensa en un momentico, en aquella situación, aquella, aquello, por lo cual hoy le decimos a Dios gracias. Y digamos todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy domingo, mis queridos hermanos, vamos a encontrarnos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús de camino a Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaria y Galilea. Al entrar a una población, salieron al encuentro diez leprosos que se detuvieron a la distancia y empezaron a gritar, «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los vio, les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y al salir y al ir a presentarse, quedaron libres de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios, dando grandes voces, y se postró a los pies de Jesús diciendo, era un samaritán. Jesús preguntó, ¿y no quedaron los días libres de la enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? No hubo sino un extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te devolvió la salud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, el Evangelio hoy nos pone delante el milagro de la sanación. Pero hay un milagro mucho más grande también, la gratitud. Es... Este hombre, el samaritano, del que no espera nada, del que vuelve a dar gracias. Y vuelve ante la presencia de Jesús, alabando también, y glorificando y reconociendo la obra de Dios. Yo quisiera invitarlo, querido hermano, para que incentivemos el valor de la gratitud. Tan olvidado hoy. Estamos en una época en que solo exigimos derechos, y exigimos, incluso uno escucha, y exigimos tal cosa, y exigimos, y se nos olvida. Dar gracias. Volvamos a aquellos detalles lindos de darle gracias en casa, dar gracias a las personas con las que viven, las que nos ayudan. No perdamos ese valor tan grande. Al final del texto hay un detalle. Dice, dice Jesús, levántate y vete, tu fe te volvió a la salud. La salud del cuerpo ya la había recuperado. La salud del alma faltaba. Jesús sana el cuerpo y sana el alma. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por todo lo que nos das, por todo lo que haces en nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Un feliz día, mis queridos hermanos.